Hola amigos y amigas y bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el semanal de Marihuana Televisión, solo para la gente que le gusta la hierba. Mirad chicos y chicas lo que me han enviado este fin de semana desde United Kingdom. Hola muy buenas chicos y chicas y bienvenidos una vez más aquí a mi nave del fumedeo. Ja, mirad lo que nos acaba de llegar. ¿Queréis ver lo que nos han traído los reyes canábicos? Veremos. Oh, Dios mío, esta gente de Marihuana Televisión no hace más que fumar petas y hacer quienes absurdos, los odio, dejadme... Eh, eh, cállese usted ¿Habéis visto en qué cajita viene? Digna de una colonia de... Uf. A ver si... A ver. Esas manos habilidosas, sí, señor. Voy a quitar esto. Ah, oh, qué potito, tío. Es como el boli de la comunión, tío, vamos a firmar aquí el... No, pero en serio, el diseño es súper chulo, ¿no? ¿no? Es como así negrete, súper discretito, súper elegante. ¡Uy! Parece que hay más cosas aquí dentro. Espera, espera. ¡Ah! Mira las instrucciones que se ven por aquí a través. Sí, sí, qué guay, tío! Prospector. El Prospector. Viene con su USB, con un limpia. Súper mono, pequeñito. El recambio aquí también. Muy rico. Y sí, la cucharita. ¡Ay, qué guay! Podemos pesa, ¿eh? Pero sí... Qué guay, tío. Y parece que, lo han, parece que lo han traído, que se les ha olvidado... <coughs> se les ha olvidado algo por enviarme. Porque no sé cómo lo voy a probar. ¡Qué bonito! ¡Qué pretty! ¡Qué pretty plus! Es... Señor pretty plus. Pretty plus. Pretty plus. <risa> bueno, vamos al hoyo. Tengo aquí un poquito de weed. Mirad que moradita. ¡Ay! ¡Qué olorcito a Kush! El olor a morado, tío. Ese olor. Ese olor. Cruje, cruje, pequeña por para mí colocarlo aquí, ¿no? Digo yo. Apretamos cinco veces y se tiene que poner de colorcito verde el LED. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco veces en dos segundos. Después, apretar el botón tres segundos para que empiece a calentarse. Aprovecho para contaros el hecho, bueno, pues esto, que, que, que se calienta en 30 segundos, llega hasta 230 grados, que se puede cargar en el coche y que, bueno, pues está hecho de materiales cerámicos que se ve que son de puta madre. No parece que se caliente mucho. Ah, ahora no empieza a notar. Lo tenía apagado, tío. Ahora sí. Uh, mira, se ha cambiado de color y todo. Como veis, cambia de color. Que es una pasada cuando se está calentando. ¡Qué chulo, tío! <risa> <risa> Ahora sí. Joder, sí, sí. <risa> ¡Wow! ¡Awww! Oh, Entiendo, entiendo. Ahora en verde. Ah, ahora se ha puesto en verde. Vale. Ahora podemos empezar a darle. Guau, wow, como que más al loro con esto, eh. No hay ni que apretar siquiera. Yo creo que esto se calienta. Y a dejar la carga ahí. En lo que deja exacto, lo deja ya hecho para. para el disfrute. No sé si es que yo hacía mucho tiempo que no fumaba o es que. Fine. Pero bien bien Y bueno pipo hasta aquí mi Unboxing de Batman Man Pretty Plus Yo creo que me voy a quedar aquí Leyéndome las instrucciones porque creo que me pongo Demasiado high y al final no me entero de nada Voy a intentar memorizarlo Y nos vemos Hasta luego Estoy Aquí con la pancha al aire FAC Levante, la Asociación Canábica de Castellón y el equipo de Marihuana Televisión, hemos estado este fin de semana en la fila alternativa de Valencia, como no, currando, intentando recoger hasta las 500.000 firmas para la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular por la Regulación Responsable del Cannabis. Los valencianos hemos hecho ya nuestros deberes. Tú, si quieres participar, solo pregunta en tu club canábico, seguro que pueden ayudarte. El día 24 de junio se celebra la Tercera Fresca en Zaragoza, un evento en el que podemos disfrutar de música en directo mientras degustamos de las muestras que las crios de cultivadores nos van a ofrecer al fresco, en la piscina, un evento que no puedes perderte. ...algo se cuece, escupiendo hay gente que tiene nada lo que merece, pero sabes que les jodan, soy el puto jefe, una L de y hasta aquí el Marihuana No de esta semana, chicos y chicas. Recordar que ya está disponible nuestro programa Marihuana News número 60, en el que podrás disfrutar de todas nuestras secciones habituales y el mejor contenido canábico. Recuerda, suscríbete y compartir es vivir. ¡Nos vemos! ¡Agur!